Buenos días, lunes 16 de enero de 2023. Ministro de Educación Edgar Pari informa que las inscripciones escolares iniciarán este 16 de enero, únicamente para estudiantes nuevos. Los estudiantes antiguos ya están inscritos automáticamente. Tenemos más o menos, en total tenemos casi 2.300.000 estudiantes. Entonces, los de, de los 2 millones, casi 90 mil han egresado como bachilleros. Oh, perdón, ciento, 170, ciento, casi 190 mil estudiantes. Entonces, el resto están automáticamente inscritos. Potosí nuevamente apoyará la economía de toda Bolivia con mineral de plata tras el descubrimiento de una mina. Bueno, es, es una excelente noticia, las exportaciones de plata siempre han sido un producto bastante, bastante importante en nuestras exportaciones. Este año hemos tenido un incremento de nuestras exportaciones de plata precisamente y bueno, la mayor parte de lo que, de, de lo que se, se extrae de plata de nuestros, de nuestros yacimientos van precisamente para la exportación. Estados Unidos reconoce al Singani como producto distintivo de Bolivia. Más de 5.000 familias mejorarán ingresos por este reconocimiento. Este estándar de identidad solamente a muy pocos productos, solamente se lo da al pisco, a la cachaza y bueno, al, al tequila. Y ahora a esta lista entra el Singani como el cuarto producto con identidad. Más de 4.000 familias se beneficiaron con ayuda humanitaria, consistente en arroz, fideo, harina, azúcar, aceite y pastillas potabilizadoras, luego de ser damnificadas por efectos climáticos. El año pasado nosotros hemos asistido a... 171.800 familias eh, damnificadas. Nuestro trabajo de asistencia a las familias va a continuar durante esta semana porque ustedes saben que todavía hay comunidades que siguen sufriendo los efectos de las granizadas ¿no? y las heladas, fundamentalmente, que no ha pasado en el territorio nacional. El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que la autopsia estableció que Erwin Chávez falleció por infarto agudo de miocardio. Eh, desde que se ha dado esta situación, como gobierno nacional, hemos realizado todas las investigaciones en primera instancia de oficio y posteriormente formalizando ante el Ministerio Público. De alguna manera, todo el trabajo investigativo se ha, habido, se ha visto obstaculizado por eh, parte del abogado defensor y por manifestaciones también de estos grupos que impiden que eh, la investigación se pueda llevar a cabo. Sin embargo, el primer mensaje que queremos dar a la población boliviana es que no podemos politizar este tema, no podemos jugar con el dolor eh, de la familia y, y en ese sentido es que transmitimos que todo el proceso investigativo se va a llevar adelante de manera transparente. Un trabajador muerto y al menos 10 heridos deja la explosión de un caldero en una fábrica en Viacha en el Alto. Se tiene eh, siete, nueve personas perdón, heridas, de las cuales dos femeninas y siete de sexo masculino y una persona que lastimosamente ha fallecido de 38 años de edad de sexo masculino. Bueno, las causas aún se desconocen, en, eh, se encuentran todavía en, en investigación. Sin embargo, la posibilidad es eh, que como los calderos funcionaban posiblemente de manera automática, ha habido un desperfecto mecánico, posiblemente. En temas económicos, exportaciones, pierde 4,34 millones de dólares al día al no ingresar a Perú por vía desaguadero. Gobierno tomó contacto con Chile para viabilizar un paso fronterizo para la carga boliviana. Eh, se ha tomado contacto con el gobierno chileno para precisamente poder contar con, con refuerzo en cuanto a personal, etcétera, para que no se vaya a congestionar el paso fronterizo eh, de Tamboquemado, Chungará. El empleado departamental del MAS en Cochabamba ratificó al expresidente Evo Morales como máximo líder del instrumento político, así también exigir 30 años de cárcel para Luis Fernando Camacho. Por otro lado, mostraron su solidaridad por las muertes en el país vecino del Perú. ya se ha levantado y eso bueno nosotros más bien en esta ampliada han tomado una decisión que, que el Camacho debe cumplir los 30 años de cárcel asimismo también quienes han acompañado en este golpe de estado